Esto es en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Naki. Hoy nos acompaña nuestro amigo Omar Zambrano, economista jefe Él está en ANOA, una empresa consultora que trabaja con políticas públicas y además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero como contexto económico en Venezuela, Naki, podemos decir que estamos empezando un año 2020 con una inflación que ya es por sexto o séptimo año consecutivo la más alta del planeta. Estamos ya por encima de 7.300%. Pero ese no es el único dato que describe esta tristísima realidad económica. También vamos para seis años de contracción. Y eso quiere decir que desde que Nicolás arrancó con el gobierno que sí si fue legítimo hasta este año, uh, hemos perdido 75% del PIB. Estamos trabajando apenas con el 25% del país que fuimos, lc Y eso genera también una situación de desigualdad que ya rompe al país entre aquellos que tienen acceso a divisas y aquellos que no, que son la mayoría, pero que han quedado más invisibles en la agenda de información, que se ha centrado en decir cosas como que hay una recuperación porque hay bodegones. O una gentamentazón que explica el poder de las burbujas, porque hay gente que trabaja en burbujas y el resto del país no se mueve en ellas. Dentro de esas burbujitas, tenemos que el Banco Central de Venezuela tiene ya como reservas del país Menos de mil millones de dólares en cash De hecho son 800 millones de dólares Una cifra que es de las más bajas en más de tres décadas Y eso entonces nos hace hablar de un 2020 con conflictos económicos graves Por eso tenemos a Omar Caramba Te hemos bombardeado no, de no, temas no, no, esta... Pobrecito Omar. ¿Por dónde empezamos Omar? Por, bueno, me trajeron a dar buenas noticias, ¿será? Porque, claro que sí. <risa> bueno, la verdad es que yo, yo creo que han dado un panorama este, bastante realista de, de dónde estamos. ¿no? Y, y, y bueno, para gastarme unos minutos, digamos, empezando a, a delinear lo que será este 2020, ciertamente 2020 es la continuación de estas tendencias que, que ustedes han narrado demasiado bien. ¿no? Venezuela tiene ya, este sería nuestro séptimo año de contracción económica, y como para englobarlo todo en una en una, en una sola frase, mire, eh, hay, hay pocas tragedias económicas de la magnitud y la duración de lo que nos ha pasado en Venezuela. O sea, no hay en la historia económica contemporánea ni en la historia económica este, no contemporánea demasiados casos similares a lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, de ser un país relativamente rico, de ingreso medio-alto, ha pasado a tener básicamente un cuarto del tamaño que era hace siete años. Y eso, eh, eso, eso es una realidad que trasciende incluso esa cifra, porque la, la realidad o, o lo, lo que uno puede palpar en la realidad, que es la, la, la, la, el correlato de, esto, de esta cifra, es, es precisamente un país que ha expulsado a cinco millones de sus habitantes de sus fronteras buscando buscando bienestar en, en, en otras partes, eh, un país que, que ya acumula más de dos años en, en, en hiperinflación, que es en sí misma también un fenómeno que por esta duración de más de 24 meses ya es una de las hiperinflaciones más largas y más profundas de, de la historia económica mundial, y es tan solo superado por un par de casos este, en la historia. Pero y, uno de ellos, Nicaragua, socialista, sí, y un, Hungría, socialista. Exactamente. Este, pero sí, Nica, creo que Nicaragua es, la, es la, la hiperinflación más larga de la historia, que duró 60 meses, eh, pero bueno, ya tenemos más de dos años en esto. ¿no? Eh, y, y realmente, eh, yo creo que lo más dramático que nos está sucediendo está, está pasando por debajo del radar, que es este tema, de que hay por un lado una economía que, que está reaccionando, que hay cierta, cierta, digamos, reanudación de actividad económica en esto que se haya dado a llamar la burbuja, pero que es una economía pequeñita y superficial, que no tiene tracción, que no genera empleo, que no genera inserción productiva, que no tiene encadenamiento este, productivo, que no genera producción y que es incapaz de sostener un país del tamaño de, de Venezuela. Pues entonces... Eh, por un lado nos, nos, nos ofrece a nosotros unas, una falsa sensación de, de, de, de que la cosa se está estabilizando y uno ve más movimiento, ciertamente para los que vivimos en, en, en porque yo me incluyo, pues este, los vivimos en esta burbuja de Caracas, eh, ciertamente los, los tiempos actuales son un tanto mejor que lo que eran hace, hace dos años, digamos, 2016-2017 fue quizás el, el punto más bajo en términos de bienestar y de consumo y de acceso a bienes y servicios y de abastecimiento. Pero, pero eso, que no nos nuble esa miopía, digamos, que no nos nuble esa visión de que porque nosotros alrededor estamos viendo cierta, cierto movimiento económico y uno ve que se reactiva el comercio y hay ciertas expresiones ahí que de, de, de actividad económica que están, que están, están surgiendo, no, que no, no se nos olvide que este es un país, ahora un país partido, aparte de todo lo que nos está... Nos está nos está pasando, un país que las desigualdades ahora no son solo económicas, sino fuertemente territoriales. O sea, Venezuela se fracturó como país, se fracturó como nación, este, hay, hay, eh, digamos, hay pedazos de Venezuela que, que básicamente están, están volviendo a, a, a una época, no sé, tal vez el siglo pasado, principios del siglo pasado, sin servicios públicos, sin acceso a bienes y servicios básicos, sin... Este, pedazos de Venezuela que están dejando de existir, básicamente. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pues yo Usted me, me, me, me, me gustaría haber traído mejores noticias, pero pero creo que el panorama es un poquito sombrío en ese sentido. ¿no ¿Qué gana Nicolás Omar? Sus primeros anuncios este año han respondido a el imperativo del petro, tener unos petrodecretos allí para que eh, vendamos petróleo en Petros, para que se oferte más petróleo en adelante hasta lograr que la oferta completa de petróleo en Venezuela sea vendida en petros, que los servicios del Estado que hasta ahora se cobraban en divisas comiencen a venderse en petros. Esa es una, una burbuja de anuncios de una memoria y cuentas en la que no hubo cuentas, en las que no nos dio ni una sola cifra, no. todo fue cuento, cuento, cuento, cuento y los venezolanos no tenemos ni estadísticas ni cifras sobre lo que hace el gobierno que sigue además gobernando bajo el decreto de emergencia económica, es decir, hace exactamente lo que se le da la gana sin pasar por ningún tamiz institucional, Petros. Y el otro gran anuncio es que él va a montar igual un, un casino en el Hotel Humboldt, eh, como si eso de verdad generase algún tipo de empleo, como para qué, para qué imponernos el Petro. Mira, yo, yo realmente creo, y a lo mejor voy a utilizar este espacio para, para, para digamos exponer una tesis que yo tengo este, y que no he compartido mucho, yo sí creo que, la, que, que, que el chavismo, eh, bajo la conducción de Nicolás Maduro, está mutando en su visión de manejar la economía. Y no solo porque, digamos, eh, el, año, el año pasado o desde finales de, de, del 2018, ellos decidieron fingir una especie de demencia con respecto al mismo entramado de redes de controles de precios este, y de controles administrativos que tenían sobre, el, digamos, sobre todo el aparato productivo venezolano y están así como, como dejando en esta nueva ola liberalizadora del chavismo que dejan hacer y dejan pasar como al mejor estilo más liberal y que es precisamente lo que está en la base de esta, de esta resurgir, digamos, de económico de la burbuja, que es que ellos dejaron, digamos, al comercio, liberaron todas las importaciones, dejaron de grabar las importaciones, dejaron de cobrar impuestos por las importaciones, hay como una especie de libre comercio total en bienes y servicios de, de, estas, de, y servicios de consumo final, digamos, en Nutella y estas cosas que, que, que, que, que la gente encuentra... Eh, divertido y sabroso de comer, pero que no representan para nada, digamos, eh, el impulso productivo de un país. Pues. Entonces, eh, ellos, yo creo, que, yo creo que ellos se dieron cuenta que mientras más aprietan la, digamos, su, el cerco de, de, de restricciones políticas e internacionales que tienen, ellos necesitan, digamos, crear un modus vivendi que sea viable en Venezuela, y yo sí creo, y yo tomo muy en serio las señales que ellos están mandando, porque yo sí creo que el chavismo va hacia una liberalización más profunda, una liberalización más profunda. Y yo creo que el próximo paso de esa liberalización es una discusión que tal vez tiene que ver con lo político y con el control atroche y mocha que quieren imponer sobre, sobre el legislativo y la creación de... de, de de, digamos, una, una estructura paralela en la Asamblea Nacional que tiene que ver primero con la, el, la liberalización del sector petrolero para otorgar amplios controles a las empresas petroleras internacionales para que produzcan petróleo. Este, es decir, PDVSA va a abandonar 20 años de, de nacionalismo extremo sí. este, en, en el área petrolera para lograr sacar petróleo que no pueden sacar. Este, y la otra tiene que ver con la privatización de los servicios públicos. Yo sí creo que el chavismo va en, en algún momento a avanzar y ya hay voceros calificados del chavismo que han lanzado esa, eso, eso, eso, digamos, esos balones de, de ensayo este, que hablan que, bueno, pero que si no hay un problema, el sector privado puede bien controlar los servicios públicos. ¿Y por qué el agua no es privada? ¿Y por qué la luz no es privada? ¿Y por qué la telefonía móvil no es privada? Sí. Entonces, este, y yo creo que eso se me parece mucho más a, a un modelo más ruso, digamos, este con fuerte control y férreo control político, nulas o inexistentes libertades políticas este, y una sociedad muy, muy, muy controlada, pero este, el sistema productivo en manos privadas con, con, con grupos de poder ligados al poder político que controlan, eh, oligárquicamente, si se, si se quiere, lo, lo, los principales, las, las principales industrias del país. no sí Ahora, Omar, eso es pensado para alargar su tiempo en el poder o su control del poder. En vez de tener 10 problemas en paralelo, te restas algunos económicos y te quedas con los políticos. Y, y ya, digamos, una manera como de gobernar sobre la crisis, gestionar la crisis. Pero, por ejemplo, has dicho en otras entrevistas que lo que vive Venezuela es una dolarización pirata. ¿Por qué es pirata y cómo debería ser una buena dolarización? Si eso es necesario o existe. Sí, porque es que la dolarización que, que observamos en Venezuela es una dolarización este, que surgió no como, no como diseño, digamos, institucional o de política, de política pública, sino como respuesta a un proceso que no tiene que ver necesariamente con la dolarización, sino con el repudio de tu moneda actual. O sea, esta gente hizo... Que el repudio público a la moneda por inservible, por, por, porque es una moneda que dejó de funcionar para sus funciones básicas, es, es, un, es una moneda que no, que no le sirve a nadie ni para, ni para transacciones, ni para ahorrar, ni para guardarla, ni para tenerla guardada por si acaso. Es una moneda inútil, una moneda inservible. Entonces los seres racionales como somos simplemente repudiamos lo que no nos sirve. Entonces el Bolívar... El Bolívar dejó de existir este, primero en la mente de la gente, o sea, como, como, como por su utilitarismo, digamos. Okay. Entonces es ahí donde entra el dólar. El dólar entra como respuesta a eso. ¿Y por qué es pirata? Porque, porque una dolarización puede muy bien ser una, una medida de, de Estado, digamos, una política económica que, que te diga, bueno, voy a sustituir mi moneda por una divisa fuerte, eso es como voy a traer importado, así como importo Nutella, voy a importar la credibilidad de la Reserva Federal, porque, porque es una moneda que no tiene, no tiene inflación implícita, porque se maneja bien y porque todo okay. el mundo la quiere y todo el mundo la respeta. Entonces, este, una, una, una dolarización no pirata es una dolarización que, tiene, que hace, por ejemplo, toma las medidas para que el sistema financiero local se dolarice, es decir, que pueda recibir cuentas en dólares y créditos en dólares, y cobre tarifas en dólares y emita tarjetas de créditos en dólares este, y, le, y le emita dólares al sistema productivo. Una dolarización eh, buena regula, digamos, eh, la circulación de esa moneda, este, regula aspectos tan triviales como la contabilidad, cómo se lleva la contabilidad en esa moneda. O, este, o si la aceptas con rayas y dobleces. No, y además eh, ga garantizas, digamos, exacto, como que usted no, usted no me puede rechazar este dólar porque está arrugado, porque esta es una moneda de circulación forzosa, y así como el bolívar se aceptaba antes en todas partes, usted tiene que aceptar ese dólar, y, y, y porque tenga la puntica doblada no... O bueno, o, o, o garantiza que haya monedas para cambio. Este, eh, eso es lo que se transforma. Un banco central bajo una economía dolarizada se encarga de esas cosas. este Aspectos como, como este, los seguros. O sea, eh, la, la, la, un montón de transacciones que tienen que ver con, la, con, la, con los contratos. Por ejemplo, cómo se regulan los contratos de, de alquiler, los contratos de, de, de trabajo. Este, hay un montón de cosas que hay que atender si nosotros queremos dolarizar eh, formalmente. Claro, pues. no, este, no esto, pues esto es una, una cosa que es un terraplén con un montón de dólares circulando. Este, y las instituciones de esta dolarización se van haciendo más o menos ahí a la a trocha y moche, con, con, con la gente eh, por experiencia, por ensayo de error. Sí. O sea, este, hace un mes no me aceptaban... Este, eh, billetes de más de 20 entonces ahora sí están aceptando de 50 de 100, porque la gente va experimentando y va agarrando confianza y va creando esas instituciones así como como, como, vamos, como vaya viniendo vamos viendo, pero eso no es una dolarización que le sirva, porque al final cuando tú no tienes instituciones alrededor de la dolarización este, bueno, esta economía queda a merced de los dólares que puedan entrar por o porque la gente está trayendo sus dólares sí. de afuera o porque la gente está mandando sus remesas, en el menor de los uh -huh. casos, este, eh, para, para sus familiares en Venezuela, o todos los dólares que están entrando por la economía ilegal, esa, esa, esa, esa burbuja dolarizada este, es pequeña. pues Entonces, eh, aunque uno dice aunque la gente dice, no, que hay un montón de dólares circulando, ¿de dónde sale tanto dólar? No, la verdad es que, es que ponte, que sean 2.000 o 3.000 o 4.000 millones de dólares, digamos, hay una regla en economía que es que el tamaño total de la economía es una proporción del dinero circulante en esa economía. Y una economía que, donde circulan 3 o 4, ponte que sean cinco, ponte que sean 10 mil millones de dólares, es una economía extremadamente pequeña. Claro. Esta era una economía de 400 mil millones de dólares. Estamos hablando de 4 mil o 5 mil millones de dólares. Esa es una economía del tamaño de una microisla del Caribe. O sea, somos menos que Haití. Claro, sí, Estamos es. casi en el orden de Panamá, que son tres millones de habitantes. Digo, digo esa economía dolarizada. Todavía persiste okay. eh, una economía, digamos, eh, una economía en Bolívares, okay. sobre todo porque todo el sector público todavía está funcionando en Bolívares y tiene 4 millones de empleados eh, cobrando en Bolívares. Pero, digamos, el PIB de Venezuela en este momento debe ser algo así como 50 o 60 mil millones de dólares, de una economía que llegó a ser casi 400 mil o tres, más de 350 mil millones de dólares. O sea, ahora somos una economía del tamaño de Honduras casi. Entonces y seguimos siendo más o menos, ponte que se fueron cuatro y medio, éramos 32, seguimos siendo 28, 29 millones de personas, es una economía muy, muy pequeña, este, y que por, y por eso es que esa economía muy pequeña está generando todos los problemas que de de, de, de digamos de precariedad, de, de, de, de mala calidad de vida, de, de enfermedades de problemas de salud, de problemas de alimentación, este, y, y expulsando gente, porque ahorita el principal producto de exportación de este país es la, es la gente, ¿no? La gente se está yendo o al arco minero a exponer su vida, a sacar unas pepitas de oro y ganar algo de dólares allá, o a... O a Cúcuta, no Entonces, Manuel Quevedo, como ministro de Petróleo, cumple con la función de decirle a las empresas mixtas, vengan, ocúpense ustedes de esto, que PDVSA perdió mano de obra especializada, qué pena, entonces los rusos se quedan con esto y los americanos con esta y los mexicanos aquí. Y esa cosa va andando tanto así que Argus Media ya reporta las cifras de producción que deberían, tener eh, cada una de estas plataformas para marzo, para julio, ya, ya hay unos aproximados, ahí hay, hay una esperanza de producción. ¿Qué, ¿Qué ocurre entonces con la productividad local? Cumplido ya el rol de ralentización que tenían, el encaje legal en, en todas sus etapas, ¿es posible que eso también lo levanten? Que así como tú has visto señales alrededor de los servicios públicos, ocurra igual con el encaje legal. Sí, yo creo que es posible. Ellos, ellos, ellos eh, digamos, el gobierno, dentro del dentro de, de esquema de cosas que trató de implementar el año pasado y que es un poco la antesala de este año, trataron eh, un poco de, de, de controlar el brote hiperinflacionario con todas estas medidas restrictivas sobre, sobre el crédito y sobre, y sobre la banca local, eh, con algo de éxito, algo de éxito no, digamos, eh, realmente... La, las tasas dentro de lo que es la hiperinflación venezolana se moderaron relativamente. O sea, pero, o bajaron sea, la hiper, pero ¿a costa de qué? Bueno, a costa de, de, de, de, que, de, de que la contracción se profundizó, digamos. Okay. no Se profundizó la contracción económica, se acabó el crédito de la banca venezolana y, y, y lograron, digamos, que la, que la hiperinflación bajara de cientos de miles por ciento a 8000 mil o siete mil por ciento, que fue lo que cerró el año pasado, que sigue siendo una, una tasa eh, catastrófica, digamos, este, absolutamente este, terrible, una cosa la más alta del mundo por mucho, y que, y que no, de no se ha decretado el fin de la hiperinflación. Eh, los voceros públicos dicen que sí, pero, que, pero la verdad es que formalmente casi que ninguna de las medidas que uno tiene en economía para medir la hiperinflación se puede catalogar el fin de la inflación sino hasta que las tasas de inflación bajen. En una, en una formulación tienen que bajar de 50% por 12 meses seguidos. En otra tiene que ser menos de 500% anual. Okay. Este, en todo caso, estamos lejos de, del fin de la inflación hiperinflación. Sí, estamos, estamos envidiando a Argentina que tiene 50% anual y es un desastre. No, es un paraíso. Omar, <risa> si yo te diera... tuviese la posibilidad de darte un dólar en efectivo, un euro... O 75 mil bolívares, ¿qué agarrarías? Eso está fácil. Licor. No, no, no. Y te puedo preguntar por qué. Bueno, <risa> es que ya te dije, o sea, eh, me, es que me acabo de dar cuenta que le he echó una descarga al Bolívar. ¿eh? Hace, hace que, que, que eh, es como si tuviera algo personal contra el Bolívar. Yo no, yo quiero, yo quería mi moneda, ¿vale? Mi moneda era. era Todos la queríamos, era, tranquilo. Era, o sea, es un tema de casi que de orgullo nacional, pues tener una moneda propia. Este y resulta que hasta eso la, hasta eso no lo tenemos no pero pero este a ver yo creo yo creo que, que que un dólar un dólar digamos por los próximos las próximas décadas va a seguir siendo una moneda una moneda este, que va a ser la divisa por excelencia no solo de Venezuela que de todo el mundo no y la mayor parte de las transacciones se hacen en dólares y, y parece que hasta ahora que hay demanda ilimitada por esa moneda entonces uh -huh. Este... Igual un euro no me, no me, no me diga, no pero un pero euro, todo menos los 75 un euro mil bolívares. vale más que el dólar. Pero en Venezuela, por baja demanda, la están, la están aceptando en paridad 1-1. Es decir, te acepto un euro por un dólar, cosa que hace que pierdas. Claro, claro. Pero, si yo te doy 75 mil bolívares, puedes pagar el estacionamiento, puedes pagar poca cosa más, gasolina. Entonces viene la duda, es decir, una economía bimonetaria, una economía que se hiperbolivarizó, si acaso cabe el término, pues el bolívar al final siempre tendrá un valor, y si no se explica con la no, gente haciendo colas sí, sí. durante días para ver cuánto retiraba el banco. No, no tienes toda la razón. Sí, sí, eh, definitivamente hay unas esferas de la economía venezolana donde los bolívares sirven, a, a, es más a una hora, una hora azufre un poco, ¿no? Cuando no tiene no tiene bolívares para hacer algunas cosas que solo puedes hacer en bolívares, ¿no? Y sobre todo transacciones de, de, de poco valor. Este, pero tienes razón. Ahora que me, que me acuerdo, tengo que pagar el estacionamiento y no tengo No tengo voy a dar un dólar no para que lo aceptar. Son 40 mil bolívares que está costando el estacionamiento. <risa> ¡Pobre Omar! <risa> ¿Cuáles son los controles que se necesitan desmontar para que la economía vuelva a la normalidad y eso evidentemente va atado a la pregunta si ¿sí esta administración lo va a hacer sí Ay, Dios mío. Eso, el programa el programa de la, de la, de la rehabilitación de la economía es, es amplio, no es amplio diverso, hay tantas cosas en tantos en tantas áreas que hay que hacer pero, pero yo creo que el, el, finalmente todos los economistas eh, todo el gremio puede estar de acuerdo en que, en que mientras el estado venezolano eh, y el presupuesto público venezolano eh, no sea viable, eh, las raíces de todo lo que nos ha pasado no pueden ser controladas. Es decir, todo lo que hemos, lo que hemos estado diciendo, esta cosa del repudio del Bolívar, la hiperinflación, este, la dolarización, eh, digamos, muchos mucho de, de, de, de los síntomas que hemos estado viviendo tienen su origen en que el, el, el sector público venezolano, el, el Estado venezolano, dejó de ser viable financieramente, es decir, no tiene ingresos para todo lo que gasta. Este, y ese hueco entre lo que gasta y lo que le ingresa es la fuente primigenia de todo lo que nos ha pasado. Mientras, mientras el Estado venezolano no busque la manera de reacomodar sus cuentas y de buscar nuevas fuentes de, de financiamiento eh, que le sirvan para cubrir ese, ese, ese hueco legítimamente, eh, el problema no tiene ninguna solución. Y es ahí donde se mezcla un poco el tema... Político, internacional y, y, y económico, porque es que la verdad sea dicha: no hay forma legítima de llenar ese hueco público eh, si Venezuela no logra eh, reacceder. ¿Se dice reacceder, ¿Sí? eh, profesora? Este, <risa> Bueno, no es que, es que con Naki me da miedo. Porque es que, es que se, A todos este. en el patio. A todos en el patio. Tranquilo. Si no logra reinsertarse, ese es mejor, reinsertarse en, la, en, la, en alguna forma de obtener financiamiento legítimo del exterior. Es decir, en los mercados financieros internacionales, reanudar la, las relaciones con, con, los, con los mercados multilaterales de crédito, con las instituciones financieras internacionales, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, con... con con, con los tesoros binacionales este, de los países de los países grandes. Este, con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso es que Nicolás ahora quiere hablar con Donald Trump. De allí viene la necesidad esta cosa loca uh, que le confiesa a The Washington Post que él quiere hablar con Trump, pero directamente, epa, sin intermediarios. Sí, yo, yo creo que él quiere, este, y él tiene una carta negociadora que tiene que ver con lo que comentábamos antes, que es eh, esta, este nuevo impulso que le quieren dar a la, a la nueva apertura petrolera. Mm. Entonces... Eh, siendo el presidente Trump un hombre de negocios como es eh, a lo mejor el presidente Maduro intuirá que hay algo que negociar con respecto al petróleo venezolano claro, ¿no? Entonces, pero si está en, en situaciones tan ventajosas como las que tiene Rosneft, porque de aquí salió corriendo la gente de Vietnam Omar Petro Vietnam sí, sí. dijo Chao, ustedes están locos para el Mucho carrizo sorte. viejo, les tuve que pagar centenares de millones de dólares en coimas y hasta aquí nos trajo el río, porque no habría de repetirse ese quema. Sí, ahora están ofreciendo algo que no habían ofrecido, que es control operativo y financiero de, la, de, la, de las operaciones de, de las empresas mixtas, ¿no? Se las están que, entregando. O sea, básicamente eh, todo lo que el legado de, de Chávez había, había plasmado en esa ley de, hidro, de hidrocarburos que, que otorgaba control exclusivo de PDVSA de todos los proyectos uh -huh. este, y, y, y prohibía a PDVSA tener menos del 60% de, de, de los proyectos en algunos casos. Eh, ahora ya esto lo están relajando sin, sin ni siquiera cambiar la ley de hidrocarburos, pues básicamente, entonces... este Claro, la, la, el problema, lo, lo que está por ver es, si, eh, es si pueden, pues, porque tienen un problema de credibilidad enorme. Entonces, este, sin, sin, digamos, sin la Asamblea Nacional aprobando una nueva ley de hidrocarburos, o por lo menos con dudas sobre esa Asamblea Nacional si, si puede o no puede hacerlo. Obviamente, con la Asamblea Nacional Constituyente no lo pudieron hacer uh -huh. ni pudieron avanzar en ese sentido, porque cualquier cosa que sal, saliera de ahí sería, digamos, estaría inhabilitado para cumplir el rol de regulatorio que ellos que ellos querían entonces este, a ver quiénes creen no los rusos le creen este, los chinos ya no tanto eh, chevron está, está ahí en la faja fajado digamos todavía entonces este, está por verse pero bueno ellos están, ellos están peleando no ellos están, ellos están ahí eh, eh, tratando de, de hacerlo porque lo que sí es cierto, y eso me preocupa mucho, fíjate que, que, que a mí sí me preocupa muchísimo, creo que el experimento que hemos visto en estos últimos meses en cuanto a, a este reavivar de la burbuja comercial caraqueña, es que, es que la estabilidad económica se puede también traducir en, en desmovilización política. Entonces, eh, yo sí creo que esta, esta percepción de estabilidad que, que tenemos en Caracas, eh, ha ido de, de la mano de, de también de, de, de, mucho, de, la, de mucha desmovilización política de esas masas medias que, que generalmente son la, la, la, la, las que están llamadas digamos, a, a, a ser más movilizables políticamente, sí, a exigir. El, a exigir ¿no? este, entonces, pues, tú ves ahora, el correlato de esto es, bueno, yo estoy ahora ocupado de lo mío, a ver cómo... cómo Cómo, este, cómo me meto, que tengo un negocio, que voy a abrir tal cosa, que sí, que ahora me está, por fin se reactivó el negocito, la cosa. Mm. Entonces, este, yo creo que, que todo, todo gobierno sabe que, eh, y en, no solamente en Venezuela, en cualquier otra parte del mundo, o sea, que, que si tú logras medio componer la economía, aunque sea un pedazo de la economía, una fracción de la economía que, que funcione, a lo mejor el experimento de esto de crear una burbuja y a partir de ahí reconstruir el el poder, este, el poder político, eh, yo creo que, que en todas partes del mundo es así, o sea, la, la estabilidad económica da percepción de que, de que esto, de que, de, de, de, de, que bueno, de que la, la, la parte política, bueno, ya no es tan grave, pues, o sea, es como, es como, no sé, como Putin, digamos, ¿no? Este, o como, o como pensábamos que era China, de ese, bueno, la gente decía, bueno, cuando China se, libera, el, se libera, le, liberalizó, la, la gente decía, bueno, la, la, la, el enriquecimiento de las clases medias chinas o la, o, o, o la apertura hacia la economía de mercado va a, a digamos, a, a, van a surgir de ahí como la, el poder político para cambiar el sistema, y resulta que no. O sea, el, después de 30 años del experimento chino, la economía de mercado china va súper poderosa y, y, y, y, digamos, arrollando y creando riquezas impresionantes eh, y, y creando resultados socioeconómicos eh, excelentes, sacando a millones y millones y cientos de millones de chinos de la pobreza y ahí no ha habido más demandas por la, por la democratización. O sea, contrario... No, sea, si les venga... El, bueno, bueno <risa> no demasiado. Están discutiendo en los bordes, están discutiendo vale, en, pero... Gontón, pero en general no... En general, el régimen chino se ha mantenido... Eh, políticamente. Eh, Porque no ha crecido solo la industria productiva, Omar. La industria de armas también es una cosa claro, salvaje, o sea, a lo mi mejor hermano. Ha el la, de la represión, lo que, lo que quieras, pero digo esa, esa demanda económica no se ha transformado en movilización política necesariamente. Ese claro. es como el punto, ¿no? Omar, tengo una serie de preguntas sobre lavado de dinero, ya que hablamos de la economía gris, <risa> y la microeconomía, la cosa de los claps. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo como material exclusivo para nuestros patroncitos. Bueno, Así perfecto. que muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos en este En Serio. Ella es Naki Soto. Él, Luis Carlos Díaz. Contenidos como este puedes verlos en nuestro canal, en YouTube, en... donde más hay que estar? En podcast, en Patreon, donde les dé la gana, Naki Luis Carlos. Nos vemos ahí. Y si quieren ver el exclusivo, suscríbanse.